Bien, a esta altura ya deberíamos haber guardado nuestro archivo, porque si ocurriera que se corta la luz o hay un desperfecto en la computadora, perdería la tarea que estoy haciendo. Entonces voy a guardar en el formato de archivo de trabajo de GIMP. Le voy a decir guardar y voy a elegir para guardar la carpeta en donde estoy guardando mis trabajos. En mi caso, en esta que se llama mis trabajos en 2020. Y lo voy a denominar montaje luminaria. Lo voy a guardar en XCF que es el formato de trabajo de GIMP que me guarda capas. Ahora voy a continuar trabajando. En el, en el montaje original que nosotros vimos, ¿sí? la imagen está mucho más luminosa porque se ha retocado el color. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora acá en nuestro montaje. Vamos a explorar algunas de las herramientas de color. Como por ejemplo, eh, para el cielo, nos vamos a detener, me voy a ubicar en esta capa cielo, voy a venir a colores y voy a elegir curvas de color. Con las curvas de color, el programa me va a permitir modificar parámetros que hemos visto en la última clase, que son los componentes roja, verde y azul de esta imagen, componentes que hacen referencia al modelo RGB. Entonces, en el cielo, por ejemplo, yo podría modificar el nivel de azul, fíjense que ahí estoy restando azul o aumentando azul, podría también modificar el nivel de rojo, agregar una tonalidad de atardecer a las nubes, o suavizarla bien lo dejan como a ustedes les guste y le doy aceptar luego voy a modificar la iluminación del edificio y para eso voy a elegir dentro de colores la herramienta que se llama tono saturación bien fíjense aquí tengo parámetros que nosotros hemos visto que pertenecen y, y que tienen un significado dentro del modelo HSB. Entonces, en el tono, yo podría modificar y virar los colores del edificio. ¿sí? En este caso, lo voy a llevar a aproximadamente 23. En luminosidad, también puedo restar luminosidad o agregar. Y voy a agregar apenas un poquito hasta el nivel 8. ¿bien? Y en saturación también podría restar o aumentar. Voy a aumentar hasta el nivel 45. Fíjense cómo va mejorando la cantidad de información que aparece en esta imagen. Ahí le voy a dar aceptar. Muy bien, hasta ahora hemos retocado el edificio. En el siguiente tutorial vamos a retocar las lámparas para que nos queden más parecidas a este aspecto.